Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les voy a traer, eh, voy a mostrar cómo citar a la aplicación Droidcam Full, la original, la verdad, si sí, es la original. Entonces uno en link, el link le tengo en la descripción de este tutorial, siguen todas los, los, las indicaciones del enlace. Y cuando lo descarguen, y tengan el archivo así. Pueden puede que lo descarguen de mi, de mi canal o lo descarguen de otro. Pero la instalación es la misma. Simplemente dan clic derecho. Una vez tengan el archivo, extraer aquí. Una vez que se les extraiga, les va a quedar un archivo como este. Van a abrirlo. Vamos a instalar primero en el ordenador, que es este. Luego clic en sí. Tomar clic en es. Clic, clic simplemente dan tres veces clic y se instala de forma fácil aquí vamos a activar esta opción por si ustedes, por si ustedes usan illustrator programas así necesitan que su, su animación les imite a la perfección y quieren usar y si quieren usar el, el teléfono como, como micrófono también les sirve si dejan activada la bocinita. entonces vamos a, vamos a dar clic aquí en finish Ahora vamos a instalarlo en el, en el celular, vamos a copiar este archivo, copiar, vamos a conectar el celular al ordenador, ya lo reconoció, voy a ponerlo allá en la carpeta de descarga de mi celular, aquí está mi celular, ve ahí a la carpeta de descarga, doble, para saber que está allí, pego allí. Una vez hecho ello, vamos a ejecutar el voy a instalar en el celular. Para instalarlo en el celular simplemente van dando, buscan el archivo donde, donde pegaron, buscan eh, la carpeta donde pegaron el archivo. Y eh, van y van y solo dan clic, van dando, van dando clic, van dando con el dedo sobre la aplicación. Dan clic en ajustes, eh, ajustes desconocido activan Fuentes desconocidas, dan clic en aceptar, instalar y se instala en la, ustedes me imagino que sabrán instalar una aplicación de esta en su celular porque es muy sencillo, iba a mostrarles pero para no extender mucho el tutorial no, le, no, me, pues, no lo hice, entonces ya está instalada en el celular, una vez que está instalada en el celular, vamos a ejecutarla en el celular, vamos a abrirla en el celular, Bueno, lo ejecutamos en el celular, damos clic en NES. clic ahí en la opción que nos sale abajo, las indicaciones y bueno, ya quedó lista en el celular. Simplemente están siguiendo los pasos en el celular y ya, es muy sencillo. Abrimos aquí en el, en el computador y vamos a poner la dirección IP que nos da en el celular aquí mismo. Entonces vamos a poner 192.168. Punto A ustedes dará una diferente, me imagino. En mi caso me da la misma dirección IP que tengo. Bueno, y 56. Este aire, este aire, vamos a activar también esta opción. Bueno, entonces cuando yo le doy clic en aceptar, me va a enfocar. Ahí está enfocando el ordenador. Y si yo quiero que me... Esta es, la, esta es la versión original. Miren que trae todo aquí para... Trae todas las opciones aquí para... Podemos ir girando aquí. Para, para la cámara frontal también trae todo. Para prender el flash. Para apagarlo, para acercar. Bueno, es la mejor versión. Trae todo activo porque es la versión pro. Y también trae la opción en el celular. Trae la opción, trae la opción de micrófono para acercar, para guardar trae todas las opciones en el celular también solo que no les puedo mostrar aquí porque no estoy proyectando la pantalla pero es la versión PRO y lo miren que en el celular lo voy a acercar también porque es la versión PRO voy a alejar y también puedo activar el micrófono en el celular pero ustedes no lo pueden ver porque solo estoy proyectando la pantalla del ordenador pero es la verdad es la mejor y les aconsejo que la descarguen. Eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y hasta la próxima. Chao.